Gobernabilidad democrática. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una descripción, un aporte, una introducción. Y digo, al respecto, según, ya tengo el libro, cierto libro, ya tengo el autor, entonces, ¿qué hago? Me voy a insertar cita, a agregar fuente, autor. Y digo, Ganosa Carlos. Título del libro, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo en el Perú. Pospandemia, así se llama el libro. Año 2021, páginas 35, Ciudad de Lima. Cierto, así me dice, Ciudad de Lima. Editorial. Escuela de Gobierno. Y Hago clic. Y ahí está, me salió el autor. ¿Qué dice este señor? sobre gobernabilidad democrática. Dice, tampoco voy a copiar, voy a escribir, no todo, pero voy a escribir parte de lo que dice el autor. Y dice, la gobernabilidad democrática. debe garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El periodo de bonanza económica no ha ocurrido en su magnitud y acabo comillas esto es lo que dice este señor este autor lo cito con el tutorial se pone en negrita cuando le pongo el cursor pues, el inicio, el final, lo que él dice ahora a esto y digo son los ciudadanos quienes debemos exigir a las autoridades de turno el cumplimiento de planes, proyectos, obras de desarrollo para generar trabajo, fuentes de ingresos, remuneraciones, exigir el desarrollo y progreso social, mejorar la calidad de vida de la población, porque los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus autoridades y protestar pacíficamente, cuando sí se crea necesario. Es una opinión. Ven, miren, ve. Voy a poner de, de amarillo el autor y lo que él dice. Allí está. Miren, es casi una hoja. Miren. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro líneas lo que el autor. ¿El resto de quién es? El resto es del investigador. ¿Qué creen ustedes? No parte por el turnitín. Va a pasar limpiamente, porque aquí están mis ideas, aquí están mis aportes. Pero estoy, ojo, buscando la definición de la variable independiente gobernabilidad democrática y encontré un autor. Voy a buscar, ojo, otro concepto sobre gobernabilidad democrática. A ver, vamos a ver qué encuentro. Vamos a ver qué encuentro. Debe haber información. Déjeme buscar, ya encontré otro. Ojo, voy a poner otro autor ahora. Y digo. Así mismo. En opinión de. Voy a citar a otro autor. Me voy a referencia, insertar, agregar. Autor. Así mismo. Ballenas Cantuta, así se llama, título de libro, Gobernabilidad, Desarrollo y Democracia. Año 2016, 10 páginas. Ciudad de Lima, editorial Pontif pontificia, universidad católica, ese es su editorial. Entonces, aceptar. En Opinión de ballenas. ¿Qué dice ballenas? Dice... La gobernabilidad... La gobernabilidad democrática... En un país... se debe a las favorables para la viabilidad económica, eficiente funcionamiento del mercado. Es lo que dice. Eso es lo que él dice. La gobernabilidad en un, eh, democrática en un país se debe a las condiciones favorables para la viabilidad económica y el eficiente funcionamiento del mercado económico. Puedo poner... En mi opinión, un mercado es viable cuando las condiciones y la política económica garantizan un eficiente mercado y manejo sostenible de nuestros recursos económicos. El Perú ha crecido en materia de comercio, pero los recursos naturales se deben manejar en forma sostenida y en equilibrio con la naturaleza. Las empresas deben pagar sus impuestos y generar fuentes de trabajo con políticas económicas dirigidas a las grandes mayorías. En mi comentario, es lo que dice este señor, y es cierto, esta teoría está vigente, la gobernabilidad democrática, en un país, para que sea así, Debe garantizar un adecuado manejo de los recursos económicos con políticas. Eso es lo que dice, miren. Lo voy a poner nuevamente de amarillo. Es lo que dice este señor. La gobernabilidad democrática en un país se debe a la...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 Y generar fuentes de trabajo con políticas económicas dirigidas a la gran mayoría. Es una opinión, ojo. Es una opinión. Pero miren, ya tenemos más de una hoja. Y miren, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis líneas de autores. ¿Y cuántas líneas? Es mi opinión, es mi comentario, miren. Esto es lo que les digo. ¿Ven? Aquí estoy buscando la definición de la variable gobernabilidad democrática. Le hago una introducción, encontré al autor, lo cito, y luego le hago un comentario. Ya tengo más de una hoja cuando este trabajo con así secuencias, características de esta variable, también le agregan. Y así luego se van a la definición de las dimensiones, ojo, a la definición de las dimensiones de esa variable. Entonces se buscan políticas, Estado de Derecho, centralismo. Cuando acaben eso, empiezan con la definición de la variable dependiente. Ahí está, lo voy a marcar de otro color. Así debo ir buscando, ojo, las bases teóricas. ¿Le puedo poner una imagen? También le puedo poner una imagen. ¿Le puedo poner una tabla, un cuadro? Sí lo puedo hacer. ¿Ven? Las bases teóricas. Mínimo unas 15 páginas. En unos minutos hice más de un por eso lo primero que debo tener es mi bibliografía. Debo buscar mi bibliografía. Debo elegir un tema que yo domine para hacer esto. Hago mi comentario. ¿Cierto? Hago una introducción. ¿Alguna pregunta al respecto sobre bases teóricas? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, Mirza? ¿está durmiendo, creo, Mirza? ¿O ya se agotó? No, doctor, para nada. Para mí me se quedó va. claro, por eso no le, porque no le Se le ha la pila. Se le bajó la pila. Profesor, una preguntita. Habla Guillermo Salazar. Profesor, y por efectos, este, usted sabe que nosotros tenemos, este, trabajamos a veces con unos códigos, ¿no? Como este que tengo aquí en la mano, ¿no? Pero no tiene autor, sino juristas editores, ¿no? Como este que está acá. Ese es su editorial. ¿no? Claro, pero no tiene no tiene como un autor. El autor viene a ser ¿Cómo lo citaría? No lo debe tener. El profesor. Este, debe tener. ¿Quién lo debe tener autores? Revise, va a ver. Revise. No, no, yo estoy, estoy mirando, pero eh, habla de juri, eh, juristas editores IRL, eh, Editado por juristas editores. Eh, no hay más nombre, ¿no? No, pero al interior, busque al interior en el contenido, debe haber autores. Ya tú en la primera página de información. ¿Esta? No, no, no, adentro, no en el desarrollo. En el desarrollo, busque un tema, un punto, un subcapítulo. Ahí debe haber. Debe haber citado algún autor siempre. Claro, Guillermo. Porque Coleno? cuando uno escribe un libro, así sea este, ese editorial, uno cita. Este, este, esos son los códigos que vende, profesor estas editoriales, juris, editores, ¿no? Yo tengo otros códigos que... Eh, otros códigos aquí, ¿no? Comentados, los comentados son los que tienen autor, pero estos códigos no son comentados si no tienen autor, solamente de juristas y editores. ¿no? Bueno. no ¿Cómo haríamos para citar si es que no tuviese el autor, solamente de la editorial? Debe tenerlo. Debo ¿Sí? tenerlo. Es difícil, pero debe tenerlo. Pero en todo caso, si no tiene, tiene que buscar un libro. Por ejemplo, yo tengo aquí mi colección. De libros. Yo tengo actualidad jurídica. Tengo muchos libros de actualidad jurídica. Y aquí dice Gaceta Jurídica. Claro. Pero al interior del trabajo, cuando escriben un artículo, allí está el autor. A veces están letras pequeñitas, chiquititas. A veces le ponen uno, dos, tres, chiquitas. Y abajo hay un pie de página. Allí está el nombre de los autores. Solo que hay que hacerlo con paciencia. Yo también tengo esos libros. ¿No? Tengo bastantes de esos libros. ¿ves? Acá tengo otro, mira, Acá tengo sobre ejecución bien, de hipoteca, Gaceta Jurídica. La Claro, con de, de la Gaceta Jurídica, por eso ya se tiene autores por de instrucción con autores. Hablamos que muchas veces los que estamos acá presentes en su clase tenemos este tipo de códigos. No los, los, sí, yo le digo los, los códigos comentados mayormente ah, ah, ah, ah, es un autor que si lo hace y así y no pero esto no no tiene no, no, no, solamente habla de Desde la administración pública en la jurisprudencia diálogo con la jurisprudencia así se llama esa casa y de quién es de César Nakazachi Interior. Por eso no todas las fuentes son confiables. Por eso no todas las fuentes son viables. No todas las fuentes son confiables. Eso es innegable. No, okay. Por eso se llama no, selección no. de bibliografía. Bien, no, no, no, no, no, no. ¿Sí? ¿les quedó claro las bases teóricas? No ya, ya usted está cenando ah, y yo no. Se da, ha quedado anodada, petrificada. Amigo, da, <ríe> me... ¿Ven? Por eso. Ahí está, les demuestro. Elija un tema que usted domine. Introducción ¿Para qué elija un tema ya, que me no me domina? Sí. Que no tiene fuentes bibliográficas. ¿Se da cuenta? Como el caso de usted. Por ejemplo, lo que usted ha mostrado ahorita en estos momentos. Eso es una limitación. En la investigación. ¿Por qué? Porque su libro o su fuente no tiene autores. Esa es una limitación. La escasa La bibliografía es. es una limitación. Cuando usted me, me dice, doctor, no, no, no entiendo. Oiga, eso también es una limitación. Eso es escaso conocimiento de bibliografía. Ya ves. Y ya pero ¿Y les he demostrado? ¿Copié de una tesis? No. Y estoy poniendo en amarillo lo que dice el autor. No debo copiar todo. Lo escribo y luego le hago un comentario. ¿Ven? Miren cuántas líneas hay. Y solo hay seis líneas de, la, de, de dos autores. El resto es mío, pero lo estoy citando. Cuando pase por el programa automáticamente detecta y dice, ah no, ha citado. Y lo pongo entre comillas, observan, desde el inicio al final. El programa lo va a captar. Si no lo pone entre comillas, el programa no lo capta. Y va a decir, plagio, copio, plagio. Por eso, cuando pasa por el turno 40, 50, 60, 80%, yo lo regreso. La universidad no lo acepta. Por eso, semana 13 a semana 14, ya deben tener su proyecto concluido. Bien, Acá de explicar las bases teóricas. Profesor, una pregunta que mencionó el turbotín, profesor, ¿me permite? Sí. Sí. Gracias, profesor. Este profesor. Yo no te hice un el turbotín turbitín? y yo, no sé, es un defecto. Y todo deseado como ya, ¿no? Pero después, al terminar, yo ya lo copiaba y lo subía a mi trabajo. Está mal hecho, el turismo a tener problemas con el tipo, no, ¿Cómo lo habrá escrito? ¿Cómo lo habrá citado? No, yo lo he escrito, yo con mis palabras lo he escrito todo, todo en el Word, como le digo. Porque por comodidad, ¿no? pero no está muy bien, porque ese trabajo se mueve, la página se Y como estoy abriendo las la tesis, viendo qué me combina a mí, ¿no? Este, eh, yo hago mi Word, tengo dos trabajos, ya recién no subo a mi trabajo. Así estamos haciendo, ¿no? Estaba investigando, como lo comenté la semana pasada. Yo lo he copiado y ya lo he subido a mi, a mi, ¿cómo sea? A mi trabajo, lo he puesto, ya lo he pegado. ¿He hecho mal? o he hecho bien, profesor? No, pero si es de su propio trabajo, no pasa nada. Ah, ya, ya. Yo, sí, porque yo lo he hecho, claro. lo he hecho en una página web, después lo he no, copiado y no lo he llevado al trabajo. Claro, no, no pasa nada, no sé así es su trabajo. Qué, sí, sí, Además, no sé, ese trabajo tengo, no ha pasado tengo, por el turnitín todavía, ¿cierto? Sí, sí. No, pero yo le pregunto a prever, ¿eh? porque estoy copiando lo que estoy haciendo. No, pero es su trabajo. Si sí, fuese sí, de otro trabajo. Ah, no, sí. no, no, no. Yo tengo la tesis ya también archivada. Ya además, se... no ha pasado por el turnitín, le pregunto. O ya pasó no, por no, el turnitín. No, no, no, no, le pregunto. Ah, ya no no, no, no, no pasa momento. nada. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno claro. guarda un documento. Por, por ejemplo, pero si consulto, es de su propia autoría, no pasa nada. Sí, sí, sí. sí. Bien, pensé. acabé. Pero acabé la parte teórica y práctica nos vamos a un receso porque me ha dado hambre al ver a Mirza ¿no? y luego continuamos para ver el tema de la metodología y luego empiezo a llamar uno por uno para que trabajo ¿correcto? profesor Mirza salió a la posta y dice ¿qué le da la cabeza con su menaza? correcto doctor nos vemos ¿Qué Vamos tiempo, profesor? ¿Qué tiempo? Carlos, ¿cuánto tiempo? Ya, ya son más de las ocho. No, ¿A qué hora son? Ocho y diez. Ocho y diez. Ya, en veinte ah, minutos. En no. En los dos videos hemos hablado acerca de la Hipótesis de causalidad o explicativa, descriptiva precisamente. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Queridos educandos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar una cómo redactar. Así que, comenzamos. Cuantitativa. Tipo de investigación pura, básica, teórica. teórica. Y digo, es pura. ¿Sí? Va, de, se trata. de teoría y al inicio, acuérdense les dije, hay que hacer la matriz de operacionalización y de consistencia y de ahí solo jalamos hay muchas formas de enseñar bueno, yo comparto lo poco, o los pocos conocimientos que sé y entonces allí lo tenemos, ven Allí está el tema. Voy a escalar. La copio. Ven, ¿cómo es facilito? Ojo, hay que... Entender la teoría. Hay que estar atento. Estas clases requieren atención, concentración. No es que me conecte. No, no me engaña a mí. Usted se está engañando. Ven, mire, la copio. Ahí está. La empiezo a ordenar. Es mi trabajo. Ya lo tengo en mi matriz. Dar forma, vida. Quedó mi matriz. ¿Qué me falta ahora? Doctor. Oh, perdón, mi hipótesis. Una preguntita, doctor. Sí. Lo dejamos así con, por ejemplo, se le ha puesto H1, porque es hipótesis general 1. ¿Lo dejamos así o le quitamos esas letritas, por ejemplo? Yo particularmente lo dejo así. Porque aquí estoy que esa hipótesis general es una sola. Ah, okay, doctor. Ya, Gracias. Okay. hipótesis general 1. Hipótesis específicas. Me voy nuevamente mi a mi matriz de consistencia. Bueno, aquí está mi tema. Esta es mi hipótesis general. Y mi hipótesis específica, ¿ven? Las hipótesis específicas, problemas y objetivos, ¿de dónde salen? De la variable dependiente y salen de mis dimensiones. Acuérdense, lo puse en rojo, ¿ven? Eso ya lo hemos hecho. Cuando ya lo hemos hecho, ahora es facilito. Porque imagínate llegar a hipótesis y decir, ¿y ahora cuáles serán? O llegar a problemas. Objetivos, ¿cuáles eran? No, a estas alturas, señor, ya no. A estas alturas ya todos debemos tener un gran avance. Y miren, tenemos buen avance, ¿eh? pero hay que trabajar, hay que seguir desarrollando. ¿Ven? Miren, me voy acá y lo pego, ¿ven? Lo empiezo a ordenar. A darle forma. Ven, lo voy a bajar.